el tema inicial el, el tema, ¿tú sabes cuál es el tema sí. tú sabes cuál es el tema más importante ahí si será rentable para el transporte público reducir la cantidad de pasajeros en cada viaje eso hay que pensar pues sí. de entrada es el tema ahora. que tenemos para entonces ahí puedes continuar haciendo ah bueno este no es este este la pregunta del día va ligada al mismo sí. vamos a leer eh, entonces de qué se trata esto y la información que tenemos y es que el sector choferil y las diferentes federaciones dicen que están al borde de la quiebra dirigentes de la Federación Nacional de Transporte han demostrado su descontento que el gobierno no los incluyó en la primera fase de desescalada piden su inclusión para poder salir a las calles a ganarse el pan eh, metro. y a pagar sus deudas Sí. recordamos que el presidente de la república eh, solo autorizó el transporte estatal lo que deja gran parte del país sin transporte público, pero con la necesidad de reintegrarse a sus labores en el marco de una rueda de prensa realizada ayer, dirigentes del sector transporte aseguraron que están al borde de la quiebra por lo que necesitan que el gobierno se siente con ellos de inmediato por el momento el instituto nacional el tránsito y transporte terrestre el Intran, no se ha referido a la situación de estos transportistas ahí vemos imágenes de las diferentes situaciones que se presentaron a nivel nacional, hay mucha de por donde contar con este tema, iniciamos, a, vamos a ver Fulvio. Bueno yo estuve caminando la provincia ayer y lo que nosotros vemos con esta apertura es algo temerario porque parece ser que estábamos en un salón de clase trancado y salimos a, co a, a recreo. Mucha Cuando gente. salíamos a recreo. Sí, el, co el corredero. <risa> el corredero. Y también un exceso de confianza. ¿Sí? Dicen los viejos entropel, entropel. tropel ¿sí? y entropel. Y también un exceso de un exceso de confianza. Vi mucha gente muy cerca y otras también hasta sin mascarillas. Y yo le preguntaba, yo no creo en esa vaina, decían, ya a mí me dio, yo no tengo que ver, ya como que una falta de responsabilidad también. Entonces, juntamos todas estas cosas y estamos llamando a que no se jueguen con esto y que retomen la seriedad de lo que es esta pandemia. Si el sector transporte interurbano de lugares en lugares vi la necesidad ...vi la necesidad porque hay muchas cosas que se tienen que... ...mucha diligencia que se tiene que hacer de una ciudad a otra... ...aunque sea limitando el número de vehículos de acceso... ...por ejemplo, si tenemos la parada de Villarriba... ...por poner un ejemplo que tiene 50 vehículos para el día de hoy... ...permitirle a 25, poner un ejemplo, ¿verdad? Pero permitirle, igual que el, el transporte urbano interno en las ciudades... Si el Estado tiene un 30% de facilidad de transporte, ¿por qué no permitirle a los sindicatos el 30%? Exacto. Para, para, para eh, mitigar. Vimos ayer eh, el, el, algunas fotografías del metro atestadas. Eh, tenía primero los dibujos, tenía todo el protocolo y eso se fue a pique. Eso se fue a pique. Y así en cada uno de los puntos donde estaban. Y mucha gente aglomerada esperando para poder accesar a sus lugares de trabajo. Entonces, creo que se debe de continuar la, la la educación fuerte, mucha educación en el pueblo, que no se coja esto con tanta confianza, que mantengan estos niveles de flexibilización, pero guardando el protocolo y in, e ir incluyendo aquellos sectores que son sensibles el sector transporte es sensible y vital a la vez para poder motorizar la economía. Bien, Francis. Sí, aquí estoy Carolina, Te gracias. Escuchamos. Mira, como de, como, eh, voy a utilizar la palabra de Amado, ciertamente tropel. Eh, en tropel sale la población a sus distintos quehaceres, sobre todo aquellos que han sido llamados allá a integrarse en sus labores, y ciertamente que hay que coordinar en el sector transporte a nivel nacional, puesto que no todos los pueblos tienen el transporte público estatal eh, Santiago creo que tiene el transporte lo tiene eh, San Cristóbal Santo Domingo, todas las provincias de, de, de, del Gran Santo Domingo, pero ya en los municipios o provincias como los nuestros no existe un transporte estatal y hay que tomar en cuenta esa parte. Ahora bien, yo quisiera que a la vez que se pide por parte del transporte que ellos esta pandemia nos demuestren que han aprendido algo, que no es posible que siga el desorden como ellos han querido o manejan su sector. Yo estoy de acuerdo con que hay que tomarlos en cuenta en la proporción que sea que digan los estudios como fuera y que garantice en cierta medida la salud pública. Ahora, el desorden que cotidianamente genera por su forma de manejo y de transporte ese sector debieran de poner atención y que utilicen la pandemia como una forma de transformar el modo de operar y también que aquí se sincerice se sincerice las, las ayudas en ese sector que sé que la gran mayoría tiene todos los requisitos de la tarjeta Bono Gas, Bono Luz y son parte de la fase en su casa. Si no está el chofer, está el esposo. Pero más que todo lo que genera la ausencia de ellos es que en provincias como las nuestras ya hay llamado de integración a las labores y ese transporte se hace necesario es lo que entiendo, y que debe de ir progresivamente aperturándose, no todo, pero que tenga un contenido de organización de respeto a las normas de sabulubridad que yo sé, y tiene algo que ver lo que digo, con lo que dijo Amado antes, de que tendríamos ellos tendrían que evaluar o tendríamos que evaluar. La rentabilidad de simplemente permitirle, yo diría, cuatro personas, tres atrás y una adelante. No tres, cuatro. El chofer, una persona al lado del chofer y tres personas atrás, holgadamente. No, que no, así es que vienen. Eh, Francis, no, tres, ¿Eh? no, dos solamente porque tres estarían muy pegados. Tres irían prácticamente bueno, rozándose. Sí. No, no, porque uno en el centro y dos en los extremos. Es más o menos un pie de distancia, vamos a suponer. A menos que no, tú no te has montado en esos carritos, mira muchacho. Eso eh, es. No monta. Mira, si te montas tú y se monta Amado y Fulvio, van pegados <risa> Ya eh, rozándose. Bueno, de todas maneras, creo fir firmemente que todo esto tiene que venir con un contenido de control y de compromiso de parte del sector que garanticen la reducción del desorden que ellos crean en su lucha de, de llegar primero en la misma ciudad. Porque yo digo que la, que la pandemia tiene que enseñarnos a todos, como nos está enseñando en nuestra casa, la relación de familia, la relación con nuestros hijos, cómo en la escasez nos podemos comportar. No somos una sociedad que ha aprendido a vivir en la escasez, sino en la abundancia y en, la, y en el tropel, en, la, en el desorden ciudadano. Por lo tanto, yo creo que si bien es cierto se requiere de que el Estado lo promueva al sector para que lo vaya reintegrando en condiciones eh, más o menos, yo diría, en este caso, y por lo que dice de la de los espacios, las guaguitas, las que van a Guayo, las que cruzan la ciudad, las que, que sean las primeras, que sí tienen un espacio, las Guayos, claro. que se pueden montar claro. una cantidad proporcional y con distancia. Claro. Si tú lo ves, ya no serán 14, que, que, que de nueve lo llevan a 14, normalmente 16, porque va uno, van como tres afuera y guindados junto con el que cobra. <risa> <Entonces, risa> que lo lleven a lo que coge el vehículo en esa guarrita y lo hagan de la forma programada y que ellos mismos, en su comportamiento, devuelvan un poquito de tranquilidad al tránsito y que se logre comple completar esta primera fase. Y estoy de acuerdo con que ese sector pueda ir comiendo poco a poco, como lo están haciendo otros sectores. Muy bien, vamos a ver, Gertrán. Bueno, eh, la posición mía es la misma con relación a esto, que el gobierno ha debido ponerse de acuerdo con ellos, reducir, permitirles que trabajen eh, en un porcentaje importante, eh, intercalando así como hacen ellos, porque las paradas están organizadas que el que trabaja hoy eh, traba, el, que, el que trabaja hoy no trabaja mañana y así sucesivamente, eh, un porcentaje, por ejemplo, de un 30 o un 50 de las unidades a nivel nacional y naturalmente controlando la cantidad de pasajeros. Eh, con relación a la rentabilidad, Amado, eh, eso sería fácil de resolver con un incentivo del gobierno, porque si te doy 100 para que no trabajes, entonces te doy 50 para que me trabajes la mitad, y, y por ahí se le busca la vuelta, es una cuestión de, de, de, de trabajarlo, ¿verdad? Y lo más importante es permitirle a la población la movilidad, porque no es tanto la situación de, los, de, de, de ellos, que es importante, pero es la movilidad de la población que está trabajando, eh, las empresas están trabajando, entonces esa gente, para poderse movilizar de un sitio a otro, tienen que utilizar el transporte. Y si el transporte, por ejemplo, solamente está trabajando el estatal a un 30%, va a haber cúmulo de personas, lamentablemente, y ese es el punto más importante que el gobierno debe eh, eh, to eh, tomar en cuenta, para abrir y darle la oportunidad a los transportistas de abrir, claro, supervisándolo, con una supervisión. Cada vez que tú te vas a mover, bueno, que, que la autoridad te supervise. Y sería importante ver si las autoridades están realmente supervisando eh, los establecimientos comerciales aquí en San Francisco de Macorís en la región y en el país, para ver si se está llevando a cabo el cumplimiento de las reglas. Eh, bien, mira, en ese sentido, el, la, el aspecto del incentivo, al menos en Santo Domingo, ellos están cobrando por encima del precio normal. Si el pasaje cuesta 25 pesos, le están cobrando 10 pesos más a los trans, a los que van a, a de un punto a otro para eh, darle el servicio de que no haya un cúmulo de personas. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, esta rueda de prensa se realizó en Santo Domingo, pero en San Francisco de Macorís el transporte público está trabajando porque los carros de la libertad están trabajando. Las guaguitas sí me parece que no, que no lo están haciendo. El transporte interurbano, como citaba Fulvio, creo que es necesario porque tenemos una reapertura casi de un 70% de la economía. Lo que ha quedado fuera son los restaurantes, los juegos de azar, casinos y y el sector, los restaurantes que solamente están por, eh, por fuera, pero realmente casi eh, es una apertura total de la economía, podríamos decir que son muy pocos los sectores que se han quedado fuera, solo es el sector diversión y juegos de azar prácticamente que están fuera, entonces ¿qué te dice eso? que hay una sobredemanda del tema del transporte y la posibilidad que tienen de dar eh, esa respuesta al pedido o a la movilidad necesaria en este momento, pero acá en San Francisco de Macorís el sector transporte de, de la principal zona de, de acá de la ciudad, que es el de la Avenida Libertad nunca dejó de elaborar, entonces ante esto hay una realidad de que está trabajando un grupo y otro no, posiblemente en Santo Domingo es un poquito más difícil de hacerlo, diría yo pero hay algunos que lo hacen, porque uno conoce gente y he hablado con personas que viven en Santo Domingo que ellos lo están, están laborando y que cobran por encima del precio normal para garantizar que no haya ese cúmulo. Pero no sé, soy muy, eh, eh, o sea, estoy muy incrédula con este tema de que se, se esté cumpliendo el cierre total del transporte, aunque no es igual cuando esté el 100%. Y lo que ha pasado en nuestro país con el tema del, de la apertura del metro, la onza, que lo vimos, la respuesta que dio el gobierno fue que se dañó un vagón del metro y que esto fue lo que causó el cúmulo de personas, que me parece que no es una respuesta... Un vagón del metro no, no coge toda la persona Exacto, que entonces ahí. no es una respuesta válida. Siempre tratando de justificar, no. es un fallo mayor y se debió de calcular este, este punto de que si vamos a abrir 100 comercios y solo tenemos un solo transporte o dos, no iba a a funcionar eh, con la demanda que iba a haber de ciudadanos, muchachos. A mí me gustaba, me gusta más el método que están usando algunos países de Europa, Austria, por ejemplo. Diez días de cuarentena, cuatro días de apertura de comercio, para llevar un equilibrio entre lo que es la pandemia y el comercio. Y durante esos cuatro días de comercio se permiten todo, todo el comercio, pero con las regulaciones, con, con todo lo que tiene que ver con el protocolo. Luego, 10 días de cuarentena, por si acaso hubo contaminado en esos 4 días, se puedan recuperar en esos 10 días de cuarentena y ahí seguir alcanzando la inmunidad comunitaria, de tal manera que se pueda ir ganando tiempo hasta que llegue una vacuna, hasta que llegue un tratamiento eficaz definitivo, y no parar la parte económica otros países han optado por el caso de nosotros y es una apertura gradual para experimentar como jalar y, y dejar, como cuando usted está pescando cuando está con una chichigua que usted suelta y agarra, entonces así es como una fase de experimentación vamos a soltar si los niveles de contaminación y de, y de afectados, de muertes, se mantienen en la línea plana que ya estamos trayendo hace unas semanas, entonces soltamos un poquito más. Si hay brote, entonces restringimos. Por eso yo le digo a la población, si nos vamos de bocado, como los caballos, sin freno, y si nos vamos a la patoriega, sin respeto al protocolo, nos vemos en el riesgo de tener que volver nuevamente a la cuarentena y a todas las restricciones y darle para atrás 100% a oigan. todo. Que sería terrible. Oigan, oigan, oigan algo. Eh, la la conductora me ignoró, pero bueno, yo no Ay, voy yo a no, te ella, de, no te de, escuché Después mamá. de Francia iba yo, pero ella se dejó, Ay. ella se dejó engatusar por Yerjan Ay, pero, <risa> <risa> perdón, una <mamá. risa> Mire. Mire, Hay una cosa que hay que desmitificar Hay una cosa que hay que desmitificar Aquí en este tema Y es el hecho de que ¿Qué? los eh, transportistas ¿Qué, ¿Qué lo que hay que hacer, a Amado? Que no entendí Desmitificar Quitarle el mito alrededor ah, de esta es De esta cuestión Que voy a plantear Y es que los Y es que los, los eh, Transportistas alegan tenemos que volver al trabajo porque nos estamos cayendo muertos, nada más lejos de la verdad. Los transportistas de este país no se están cayendo muertos, sobre, sobre, todo, sobre todo aquellos que son interurbanos. Ustedes saben cuánto cuesta un derecho de entrar a un sindicato de esos de transporte de un pueblo a otro. Ese derecho, ese, ¿cómo que ellos le llaman la tablilla? La franquicia, Creo que la franquicia, ¿no es? Eso cuesta, eso cuesta entre 500 y 700 mil pesos. Así es. Para usted comenzar a trabajar. Oiga cómo es la vaina. Y yo le voy a decir cuidado. algo. Señor, el hijo del amigo. Cuidado. Ah, okay, ok. Y cuidado. Pues miren, lo, lo otro es, fíjense los vehículos que tiene. Usted sabe qué vehículo tiene. Toyota, el vehículo más caro en este país y que la gente cree que es lo mejor que hay, que fuera de ahí la, el, el, la tierra que es la que me va a tragar. No hay mejor cosa que Toyota. Lo que quiere decir que una camioneta Toyota del año 80, de la década del 80, mediados, finales del 80, anda por tres, cuatrocientos mil pesos. O sea, un cierto pero anda por esa cantidad. Si usted ve las camionetas que, da, que viajan a agua, son todas nuevas, son todas modelos del 2012 para acá. Estamos hablando que esas camionetas cuestan un millón y pico de pesos. ¿Tú quieres decir que o sea, están en que buena los transportistas? ¿Eh? Que están en buena los fue? Que el, el comercio o el pero sector claro, pero, les va muy bien. Pero claro, pero claro. Y no solamente eso. Además de eso, tienen una subvención del combustible, que sí. es quizás más caro, que más porque una pieza no se daña todos los días, la goma no se daña todos los días. Claro que se deje este cuento. Porque aquí la gente quiere vivir del puerto y quiere eh, lanza un, una, una, un, una bola como dicen y quiere aprovechar esa bola para beneficiarse. Ellos no están ningún en malo ni se están cayendo Tú sabes quién es el Amado. ¿Tú? ajá dime, así dime. Hay, un, hay una parte de ese, incongru... de ese de esa estructura que sí es posible que esté. sí. Afectada. A eso iba. Son los choferes a, que son dependientes a, de esos empresarios hey. de transporte. Que Exactamente. De ellos manejan uno de sus transportes. Ustedes quieren que yo le diga una cosa. Ustedes quieren que yo le diga una cosa. Eh, quienes están mal son los choferes, pero no los transportistas. Los choferes, en, la, en una gran mayoría, son empleados, de gente que tiene una, dos, tres, cuatro, sí, cuatro Y la mayoría, la mayoría de los sindicatos funcionan así. La gente Esos semanal, amado. Les... Semanal, la gente. Exactamente. Eso eso sí pueden tener alguna dificultad, pero no todos tampoco. Entonces, hay que ser transparente y decir las cosas como son. Y lo otro es abordar un poco lo que Francis planteó. Quizás una solución sería, por tipo de vehículo, comenzar a abrir. ¿Por qué? Bueno, porque lo que Francis planteaba de las mini, de la minivan que están en el transporte, esas pueden entrar porque eh, se pueden distanciar. Las camionetas que viajan también, lo mismo como la, los minibus de 35 pasajeros, eso puede tener una cierta holgura interior que permita mantener el distanciamiento social. Y eso podría ir preparándonos para que el transporte vuelva a funcionar. Yo creo que tenemos una llamadita, muchachos. Se nos fue. Ok, a la... está. Buenos días. llamada. Buen día, discúlpenos adelante, caballero, le escuchamos. Que es una niña tan simpática, y se ve tan, tan... Yo no sé qué. No sé qué Gracias. Oye, mi señor, eh, es Marte Fuerte que algo. ¿no? Ah, saludos, doctor, fuente. Marte Fuerte, un abrazo. ella, tú me has botado. Ella, ella es mi amigo. <risa> está. Doctor, adelante, le escuchamos. Adelante, eh El lema no sería con los transportistas el problema mayor sería con los lugares de, de entretenimiento, como nos decimos aquí en mi Dios. Bueno, ¿Qué tipo de entretenimiento producen eh, produce exactamente en esos bares, en esos restaurantes, donde no solamente la. La gente, como panales, como, eh, como eh, cosas de abejas, de abejas, como. Panales de abeja, panales de no, la, la caja abeja. Y, y los rebuses que van a ir a negocios negocio. Y para aquí, para aquí, son un de por aquí. Conversaciones que llevan de aquí a, a dos o tres provincias. Yo creo que eso sí que debe ser bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien mo, para que puedan uno que otro trabajar. Y darle la estructura, ok. Muy bien, me dieron. Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Cómo no? Buenos días. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Ahí está la preocupación del doctor. Vamos nosotros entonces, eh, dicho todo esto, eh, a ver qué nos dice la gente a través del WhatsApp. Lo tenemos ahí. Y recordamos la pregunta del día.